Radio Mexicana, Nuestras Noticias presenta. La reforma fiscal 2014 generó el decreto más daños beneficios en el... para la frontera. La general... formalidad de las empresas la es una tarea La bien economía bien, americana avanza La, la, la, la proveeduría maquilador sigue siendo el la gran La concentración de, de poder de mercado en México La transparencia San... gubernamental continua... No es nada personal. No nada personal. Son solo negocios.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 tardes a todos que ya estamos nuevamente aquí como cada lunes transmitiendo en solo negocios radio eh, ahorita le bajamos aquí la bocina de, de adentro que se nos está viciando eh, y pues ahora vamos a, a, tenemos un invitado una invitada de lujo el día de hoy, en este caso nos acompaña Georgina A ver aquí estamos ya Sí, solucionando los problemas técnicos pero bueno como eso es normal de las transmisiones en vivo este buenas tardes georgina gracias por acompañarnos y por eh, sobre todo que la invitación fue así muy muy rápida y a qué se debió la invitación pues precisamente cuando yo estaba preparando el tema yo les quería platicar ahora o continuar platicando porque ya les he hablado de esto de los del iva en las exportaciones del iva que pagamos a la tasa cero cuando exportamos y que por ahí el SAT nos está haciendo el feo, que porque dice que estamos generando muchas devoluciones de IVA. Sí. ¿sí? Por ahí salió una nota hace 15 días, no sé si la viste, de la jefa del SAT que dijo que las empresas IVA de, con dedicatoria a las automotrices, pues o sea, exportan miles, ahora sí que miles de millones, ¿no? Sí. Y yo creo que entre todas sí es una cantidad muy grande, entonces generan mucho IVA a favor. Entonces ella se estaba quejando de que les estaba devolviendo. Ahorita, si quieres que hables, nomás acércate el micrófono. ¿eh? Les estaba devolviendo mucho IVA. Sí. Entonces decía que no era justo que les devolvieran tanto IVA, que, que era más fácil que se fueran y el SAT les pagaba los, los sueldos a todos los empleados y les salía más barata. Entonces yo creo que ella no captaba que ese IVA, pues ellos lo generan con lo que compran en México y que aparte ellos pagan sueldos e impuestos sobre salarios. Pero bueno, ese es otro tema, Ajá. y muchas gracias porque dije, ah, voy a hablar con una experta en, en, en servicios aduanales, y es Georgina García, que es la directora general de Agencia Aduanal, G, eh, o, yeah. GNA, o GNA, o uh -huh. este ya que están en sus cuadras. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Guillermo, muchas gracias por la invitación. este Sí, ya tenemos 20 años de experiencia, ahora sí, en el medio aduanero, y sí, efectivamente, pues manejamos importaciones, exportaciones, tanto de maquilas, personas físicas con actividad empresarial, lo que son las comercializadoras. Entonces, pues es un, un, ahora sí que un tema muy amplio y tenemos mucho de dónde de dónde cortar. Ok, entonces el tema que de hoy lo vamos a, ir, a dirigir a los servicios que tienen las agencias aduanales los despachos aduanales uh -huh. que muchas veces las empresas, ahorita que estábamos platicando, le tienen miedo porque piensan que es muy caro, piensan que nada más las empresotas pueden tener esos servicios y luego vemos que pequeños negocios ahí andan cruzando y falluqueando la mercancía Exacto. cuando a veces, primero se están exponiendo a multas muy grandes, perder sus vehículos y sí, sí, todo. Sí. De, definitivamente, este, ahorita la aduana ha cambiado mucho, de hecho, muchos de los materiales, de los artículos ya casi no están grabados con algún impuesto general de importación y pues es, es mejor acercarse a una agencia aduanal a alguien que los asesore llevar su lista de artículos se revisa se ve la fracción que, que si requiere algún permiso o si se tiene que pagar algo y se les da la mejor estrategia se les hace un análisis por ejemplo tenemos personas ahora sí personas físicas con actividad empresarial que están importando a su nombre y eso les sirve también como tú bien sabes, pues para la declaración de sus impuestos ya están legales, o sea, no se tienen que arriesgar a cruzarlo con un falluquero que, que igual les puede salir a lo mejor, entre comillas, barato, pero corren el riesgo de perder toda su mercancía. Ahora, también está lo que es la... La pequeña importación que mucha gente no conoce, que ahí pagas un un porcentaje sobre el valor de tu mercancía, siempre y cuando sean menos de 3 mil dólares y no requiera así un permiso de especial. salud o, o algo especial. Uh -huh. y, y les cobran nada más el 19%, les dan su, su factura, su ticket, y ya con eso está legal ¿Ese 19% se forma de...? El IVA, que es el 16, y el 3% que Ajá. te cobran la, la por duana. los servicios, uh -huh. la aduana. Ok, yo les yo les comento siempre a mis clientes, cuando cruzamos mercancía del extranjero, de aquí del Paso, de Estados Unidos, tenemos que cuidar dos cosas. Una cosa es que sea, que, que entre el país de manera legal, uh -huh. y la otra es que sea deducible de impuestos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahorita hablas de la de la pequeña importación, ¿verdad?, que, que ahí te van a dar un pedimento... ...pero no es deducible... ...pero no es deducible... ...ese no. es uno de los problemas, ¿verdad? Exacto... ...entonces para que sea deducible... ...tiene que ser un pedimento... Ajá. ...ya que lo único ahora sí... Que ...como tú lo sabes... ...lo único que el SAT... ...este... ...ahora sí acepta como... ...como recibo como algo... ...es la factura con CFDI o un pedimento. un pedimento nada más hay esos dos, dos documentos Entonces son dos cosas que tenemos que tener muy, muy claro uh -huh. porque es muy común y yo creo que ha crecido mucho en los negocios boutiques de tenis de cosas que compran allá en el paso y sobre todo ahora con la pandemia creció mucho y lo empezaron a vender aquí la autoridad creo que dejó de hacer esas famosas volantas o inspecciones de aduana en los, por ejemplo, en los centros comerciales. Me tocó una vez que llegó a las misiones uh -huh. y empezó a revisar pedimentos de la mercancía de los locales. Entonces sí. empezó la ropa, sí, sí. las televisiones, las computadoras, a los bares les pedía de que todas las botellas trajeran mem su, es su membrete. membrete. Entonces, eh, pues se toparon con que pues era ilegal la mercancía. Entonces aquí tienen dos problemas. Uno, el delito de contrabando. Sí. Y la otra, pues la parte fiscal, porque esa mercancía obviamente no es deducible, por lo tanto, si tú declaras tu venta, no tienes un costo y tus impuestos se van al cielo. Sí. Entonces, pues ahí es donde tenemos que definir bien, ¿verdad? Entonces, podemos cruzar mercancía para que esté legal en México. Sí, ya con el pedime, y luego tenemos muchos tratados internacionales, uh -huh. entonces es cuestión de que se acerquen, porque si viene mercancía, bueno, de China sí no tenemos tratado, así que... pues o sea, a lo hay, mejor ahorita cómo están las cosas... A, a, a, sí, allá? ¿verdad? No sabemos. Este, Pero, por ejemplo, si compran algo en Europa, si compran algo aquí en Estados Unidos, si compran algo de Sudamérica, tenemos varios tratados. Por ejemplo, si la mercancía es de Estados Unidos y es originaria de Estados Unidos, se hizo ahí, ustedes pueden pedirle al proveedor un temec o un certificado Verificado. de origen uh -huh. y con eso podemos eximir en dado caso si trae algún impuesto general de importación o, y también podemos exentar lo que es del el DTA, uh -huh. el derecho de, de trámite, trámite bueno. aduanero, que realmente es muy poquito, muy poquito. el porcentaje, uh -huh. pero pues también lo podemos exentar. Generalmente el IGI, si tiene algún impuesto a la mercancía pues es del 15% 5% entonces si ya le ponemos a una mercancía de treinta de tres mil dólares o algo pues ya te quita bastante de, de ese otra impuesto. cosa que yo les digo ahorita que estamos haciendo ya los comparativos del impuesto general de importación que es el impuesto por importar no es el que paga uh -huh. la mercancía sí. por ser extranjera y por entrar a México sí. que antes ok hablábamos de cienes y más por cientos verdad sí, era muy sí, caro no, nos costaba además, el doble o el triple sí y conforme hemos visto cada vez más mercancía está desgrabada, o sea, realmente es muy poquita uh -huh. la que tiene ahorita. Lo que tiene una, un, impuesto. Ajá, un impuesto. Entonces, a lo que vamos es esto, el importar la mercancía de manera legal, por lo general, no nos va a costar más caro. Nos no. va a costar el honorario, obviamente, de, de que nos presta el servicio, que en este caso puede ser el, el agente aduanal, y el IVA. Uh -huh. Pero el IVA, pues, obviamente lo vamos a trasladar, como lo sí. hemos mencionado en otros programas, o sea, a nosotros favor. se los vamos a descontar al SAC. Sí. sí o sea, lo trasladamos, entonces sí. no hay ningún problema nos quitamos el problema de que la mercancía va a estar legal en el país y es 100% deducible. No, y, y una auditoría a futuro, como tú lo comentaste, la uh -huh. autoridad, aunque cruces la, la mercancía, tiene de 5 a 10 años para hacer la fiscalización. Entonces, uh -huh. este más vale tener tu pedimento o tu factura CFDI en caso de, de que la compra sea nacional para que no pierdas tu sí. Sí, mercancía. Sí, yo por ejemplo a mis clientes les digo, ustedes tienen que tener un foldercito con todo el expediente de cada importación. Así es. Que, ¿A quién se la compraste? ¿Por dónde es? ¿Qué flete pagó en Estados Unidos o en el extranjero? Si fue por barco, por avión, el flete. ¿Cómo la pagaste? Porque muchas veces la pagamos con las tarjetas de crédito, uh -huh. sobre todo por la facilidad de comprarla ahora ya por Internet. ¿Y luego cuánto le pagaste a la gente donal? ¿Qué pedimento te todo, todo, todo. les digo, ya hagan un folder por pedimento y eso lo van a guardar 10 años mínimo. Así es. Tienen que. Todo lo que es la logística, ¿verdad? Uh -huh. O igual, si compraron algo en China, todo lo que es la, la logística ahora sí del barco, que si llegó a Los Ángeles cuánto pagaste para que te lo liberen, el transporte, Todo la eso. gente donal americano, ah, es muy importante también, hablando a lo mejor de empresas más grandes, lo que son los incrementables eso, uh -huh. eso también es súper importante que lo está auditando mucho la autoridad, uh -huh. ellos con el incoter que es el término de, de facturación uh -huh. también se está dando cuenta que está pagando la empresa o qué no está pagando la empresa la empresa, uh -huh. porque pues eso son impuestos sí. que se están pagando. Sí, lo día me tocó una persona que decía, no, es que no vamos a meter ese flete para no pagar más impuesto. Ajá. Haciendo un análisis, ya le comprobé a mi cliente que le salía más barato pagar ese impuesto que no pagar, que no meter el flete. ¿Qué, se, qué son los incrementables? Vamos a suponer, es el flete que yo le pago al, al barco que me lo trae de China, que ahorita uh -huh. son no menos de cuatro o cinco mil dólares. Sí, sí, porque. Sí, es un dinero ahorita los fletes, sí. ¿verdad? Entonces, ese flete tú se lo agregas a, al costo de tu mercancía como un incrementable y obviamente pues vas a pagar entonces, un, un impuesto, uh -huh. un IVA o… El IVA, ¿verdad? Ah, porque eh. es parte del, del precio. Del precio, ¿verdad? Entonces pagas el IVA que al final de cuentas lo vas a recuperar. Sí. En cambio, si tú ese flete lo escondes y no lo pones en, la en el pedimento, pues entonces no lo vas a hacer poder hacer deducible. No. ¿Y cuánto cuesta para una persona moral algo no deducible? Pues el 30%. Y yo les digo, véanlo así, el 30% más el 10% de PTU, uh -huh. mínimo. O sea, te cuesta un 40% lo no deducible. Así es. Entonces, ¿cuánto pagas por el, el flete de impuestos? Pues igual y nada, porque igual, el IVA lo vas muy a recuperar. Poquito, muy sí, poquito, sea, los... porque realmente el IVA se recupera. Uh -huh. Entonces, sí hay un desembolso en el momento del IVA, que tenemos que pagar a la, uh -huh. la gente o a, a la aduana, ¿verdad?, pero lo vamos a recuperar. Entonces, yo creo que todavía hay mucho desconocimiento, tanto las personas físicas como morales, que creen que importar la mercancía les va a costar muy caro. Entonces, también, otra cosa que me, que me gusta comentarle a mis clientes es, muy sencillo, tú vas a comprar una computadora en El Paso, porque si no, es que en El Paso están más baratas. Y bueno, ahorita les voy a decir si es cierto que están más baratas o no, pero vamos a pausa y regresando les saco cuentas para que vean por qué no les conviene comprarla Exacto. ya. Exacto. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 14 minutos. Gracias. El Tribunal Electoral garantiza los derechos políticos de las personas que formamos parte de la comunidad LGBTTIQ, y ha hecho posible nuestra participación política en igualdad y libertad. La diversidad y participación política sin discriminación son temas fundamentales para el Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.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 Entra en el debate para la reforma electoral En los foros de parlamento abierto para la reforma electoral A partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques Sistema electoral Instituciones electorales Sistema de partidos E inclusión y diversidad electoral Foros de parlamento abierto para la reforma electoral El debate me representa A partir del 26 de julio Cámara de diputados Legislatura de la paridad La inclusión y la diversidad Continuamos en Solo Negocios Radio. Ya estamos nuevamente, gracias que nos están escuchando. Aquí estamos con Georgina platicando de eh, los agentes aduanales, los servicios aduaneros, eh, que, que no nos asustemos porque a veces somos... Un, es más, yo lo he visto hasta en pequeños restaurantes de comida que tienen que importar el arroz para hacer el sushi, que porque ese arroz no lo consiguen aquí en México o las servilletas o los vasos, algún insumo muy básico y van y lo compran a las tiendas allá del paso y ahí los traen de cajuelazo, no exponiendo sí. su carro, exponiéndose a un delito muy fuerte y, y no haciendo los deducibles. Y, y mira, hablando de, de, ahora sí, de productos alimenticios, no les va a salir más caro, o sea, es, lo, es, es el mismo costo de, de un pedimento, lo único aquí que sería en aumento sería el permiso de esa garpa. Uh -huh. Pero Zagarpa es un permiso, ¿qué te puedo decir? 2500 pesos que te gastes del permiso de Zagarpa. ¿Desde cuánto tiempo te dura? No es es por, em, es por embarque, uh -huh. es por embarque, pero vas legal, uh -huh. vas legal, te hacen la revisión, te lo puedes llevar tranquilamente a tu restaurante o, o al. Aquí, aquí el tengas. problema sería, pues que tenían que tendrían que organizarse en sus compras, ¿verdad? En lugar de estar comprando de ir dos veces al paso a comprar un, dos sacos pues junto y voy una vez al mes y me pues lo, todo lo que el pasa mes. es que bueno, sí se requiere un vehículo ahora sí especial para entrar a aduana este, que tenga su cat y todo eso, pero hay troquitas, uh -huh. hay pickups, hay vehículos pequeños que pueden entrar a, a aduana y hacerle su, su importación, no necesariamente tiene que ser para empresas grandes o muchas veces piensan que, que son pequeños este negocios y que por eso no pueden importar, claro que pueden importar, uh -huh. hay vehículos pequeños sí, que, que traen pueden, su pedimento y perfectamente cruzan. El, el chiste es que lo, lo que los tenemos que invitar es analizar sus costos, el cuánto me cuesta importar, cuánto me van a costar los gastos de importación y compararlo con lo que es no importarlo, como les decía uh -huh. ahorita. ¿Qué pasa si yo compro algo que no voy a tener una factura deducible? Uh -huh. Obviamente, cuando yo venda ese producto aquí en México, el 100% de, de la venta se convierte en utilidad, uh -huh. lo que te decía ahorita. Entonces, yo les, les decía de ejemplo, si vas y compras una computadora en Estados Unidos poner un ejemplo, que es un poquito lo que nosotros vendemos, pues te pone que te cueste mil dólares, pero en impuestos, cuando, eh, como vas a tener un gasto no deducible, aunque no la vayas a vender y la vayas a usar tú, pues vas a tener una salida de dinero que no es deducible, es mm -hmm. como si fuera una utilidad y vas a tener que pagar el 30%, sí. entonces en realidad esa computadora te, te está costando mil trescientos sí Te está costando $1,300 y aparte está ilegal en México. Sí, en una revisión te la pueden detectar porque ahora una auditoría de cualquier tipo van y te hacen un inventario de tus activos fijos y te piden los pedimentos o las facturas de todos tus activos. Entonces, si no les demuestras que está legalmente en el país, pues aparte estás cometiendo un delito. Entonces, de entrada pagaste el 30% más. Entonces, yo les decía, compara una computadora parecida en México, a lo mejor te va a costar más cara, a lo mejor te va a costar $1,100. No, o pero, 1,200. Pero ella está incluido en el costo pero de, ya está de, todo. de. Exacto, ya está incluido el costo de importación, Función. está incluido su utilidad y está incluido muchas Entonces cosas. Entonces, digo, que ya. tienes que tiene que ser así una superganga ganga que, que te cueste la mitad de lo que te cuesta aquí en México para que realmente te convenga pasarla este sin factura. ¿verdad? Es que es una computadora y la pasé en el carro. Pues sí, pero te está costando de entrada el 30% más más el riesgo. Solamente que sea para uso personal uh -huh. puede entrar dentro de su de, franquicia, de su franquicia Pero pues es muy común que tú ves los pequeños negocios que van y compran una máquina, van y compran una olla, una herramienta. Y, y, y sobre todo que la autoridad para empresas pequeñas, medianas o grandes, al SAT lo que más le deja es la no maquinaria ah. y el equipo. Sí, ¿no? O sea, hasta la maquiladora ni crean que se va primero por el por los insumos, no, ellos se van por la maquinaria uh -huh. y porque ahí donde ¿Dónde dónde va, van a encontrar Sí, entonces, encontrar más. ¿qué, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos eso? Primero estamos pagando mal, es un ahorro mal entendido, como muchos que tenemos en nuestras finanzas personales, ¿no? Este, que porque creer que nos estamos ahorrando el impuesto o lo que le pagamos a la gente banal, estamos eh, comprando algo no deducible y nos va a salir más caro, al final de cuentas nos va a salir más caro, y el riesgo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué otros servicios o cómo, cómo integrarías tus servicios? Ahorita nos dices, eh, ¿Qué necesito yo para si me acerco contigo y quiero eh, importar alguna mercancía o algún equipo que voy a utilizar en mis procesos? Ok, primeramente siempre pregunto, ¿eres persona física, eres persona moral o no estás dado de alta en el SAT? Porque para cada uno hay un, un, un, una, un proceso, ¿no? Okay. Entonces, ¿no estoy dado de alta en el SAT? Ah, ok, entonces tú puedes aplicar. Para comercializadora, uh -huh. entonces podemos hacer tu importación por medio de una comercializadora, ¿qué necesitamos? Tu factura, el correcto proceso de la comercializadora es que la comercializadora compre el producto que uh -huh. tú quieres ahora sí adquirir en el extranjero, llámese Estados Unidos, llámese China, llámese Europa, donde sea. Ese es el correcto. Pero ahí proceso. hay todavía mucha desconfianza, ¿verdad? De la gente. ¿Cómo le voy a decir a él que me compre por mí? Le tengo que pagar a él y luego él le tiene que pagar a mi proveedor. Eso es, ese es el proceso uh -huh. correcto. Exacto. ¿Para qué? Pues para que la autoridad vea que salió el dinero de la parte de la persona física, llegó a la comercializadora, la comercializadora compró y viene de regreso. Y aquí yo creo que tenemos que entender o dejar bien claro, la comercializadora en sí es un negocio que se dedica a comercializar productos. Que es un intermediario uh -huh. entre el cliente y el proveedor. Es un negocio así como que le dices, necesito chafaldranas. Yo te consigo las chafaldranas de donde haya y te las traigo y te las vendo, ahora necesito Ajá. espiroquetas, voy te consigo espiroquetas y te las traigo y te las vendo, ese Ajá. es el negocio de una comercializadora. Eso es, que de hecho le puede dar servicio a una persona física, a una maquiladora o a una empresa nacional. Y tu giro de productos que puedes importar, pues es... Es infinito, ¿verdad? Ajá. Es cualquier producto que se pueda, legal. ahora sí, importar legalmente Ajá. y que tenga su estancia aquí en el país legal. Entonces... Si queremos hacerlo a través de una comercializadora Lo correcto es, antes de comprar el producto Acercarnos a la comercializadora Exacto, y sobre todo llevar el, el producto Yo eso se los digo, es más, hasta las maquiladoras se los digo Porque muchas veces el departamento de compras O la persona este, común y corriente le, Me gustan estas pantuflas O me gusta esto Y lo compran uh -huh. Y a la hora de que ya llega al paso No se puede importar ¿Por qué? Porque la aduana, por esta aduana no lo puedes importar o requiere de normas oficiales mexicanas, permisos que... Sobre que, todo lo que es telas también, uniformes, eh, cosas telas, así. Telas, ¿no? lo que pasa, a, a, hablando de lo que son telas, este ropa y todo eso, sí se puede importar. Uh -huh. Hay comercializadoras que tienen ese permiso de padrón sectorial de textil y sí lo puede hacer. Hay precios estimados que se tienen que respetar, sobre okay. todo en las telas, en la ropa. Hay un precio estimado que lo estipula y, y, el salón. Y eso es obviamente porque son competencial de la producción nacional. Precisamente. Para Dicen, eso es el, pero el bueno. Exacto. Para eso es el impuesto general de importación. Para eso eran, este... Eh, pues las normas precisamente para cuidar el mercado mexicano, lo mismo pasó con los zapatos allá de, de Todo, Guanajuato, los juguetes. El, ser, pues si en México ni fabricamos juguetes, si estaba no sé si ya liberaron, pero antes era dificilísimo importar allá juguetes. Aduanas, uh -huh. Hay aduanas, y, y como fue también el acero, uh -huh. el acero también le, le pusieron un arancel, Secretaría de Economía, para proteger el acero mexicano y los topes que ponen. Y los topes que... Sí, sí, claro. Pero fíjate que me acuerdo mucho del ejemplo de los zapatos de Guanajuato que precisamente le había puesto un arancel Secretaría de Economía para que el, el productor mexicano tuviera... Ahora sí le invirtiera más a las máquinas, le invirtiera más a la a la tecnología para que estuviera parejos, parejos. competitivos, ¿verdad? ajá, competitivos porque el zapato mexicano es muy bueno, pero es muy, muy caro. caro y generalmente la gente pues se va a, a lo mejor por lo por lo económico. más barato y, y que dura muy poquito. Entonces para eso sirven las las ahora sí los aranceles. Uh -huh. No nomás los ponen porque sí o, o es para económico sí. o sí, es para de para equilibrar el mercado sí, por decirlo mercado. de alguna manera, ¿verdad? Exacto. Que tú importes lo correcto. Entonces Ok, algo que acabas de decir, que te sucede inclusive con clientes que ya tienes, ¿verdad? Uh -huh. Que ya se la saben. Yo quiero comprar este producto, entonces, primero, chécate con tu agente aduanal o acércate a un agente aduanal, checa si con la comercializadora. Importar. Quiero comprar esta máquina, viene en tal lugar, sí. Ok, yo no tengo el permiso, no estoy dado de alta en un padrón de importación, porque mi, mi, mi importación es esporádica allá de vez en cuando, tuve la necesidad de comprar este equipo, no conseguí esta materia prima en México y la conseguí aquí en El Paso y la necesito cruzar. Uh -huh. Entonces, me acerco a una comercializadora. Y lo correcto sería que la comercializadora sea quien lo compre, lo importa a su nombre uh -huh. y luego ya te lo vende con el con costo Con tu incluido. factura, ahora sí, CFDI, con el número de pedimento con el cual fue importado para que haya una relación. Ok. Eso es algo que nosotros tenemos 26 años ya con el despacho, verdad, y sí. créeme que en estos 26 años tengo clientes que afortunadamente tienen muchos años con nosotros y todavía también seguimos batallando con lo mismo, verdad, el pedimento, la, es que por qué lo pagaste antes, ahora tenemos que amarrar, este, demostrar que lo que lo compraste tú y te platicaba ahorita que nosotros y aquí lo digo al aire porque pues eh, lo que hemos logrado hacer es ahora con los FDIS es que la comercializadora me hace una factura por el 100% del producto más los costos de importación uh -huh. y luego me a, a, pago en parcialidades y luego me da dos complementos de pago uno por lo que yo le pague a ella y otro por la facilidad que existe del pago por cuenta de terceros porque al final de cuentas es una facilidad fiscal en donde yo puedo comprar algo a nombre de mi negocio y pagarlo por ejemplo con mi tarjeta de crédito sí. eh, lo estoy pagando a nombre de y después nada más me lo reembolsan en la tarjeta de crédito, entonces estamos haciendo ese uso decirle, bueno, pues es que lo importó él, pero lo paguemos con esta tarjeta como un tercero, y ya uh -huh. me dan los dos complementos y lo, lo hemos amarrado, el problema es que a veces no nos llegan las facturas con, completas, ¿verdad? entonces ¿qué pasa? y, y te digo, es otra de las cosas por las que quería invitarte pues porque les cuesta mucho dinero a los contribuyentes cuando los revisan, imagínate sí. que no te hagan acreditable el costo de la mercancía, uh -huh. ni el IVA que pagaste porque ya lo pagaste pero te digan no es que no es deducible porque pues no lo has pagado oficialmente ¿verdad? Uh -huh. entonces es un costo muy alto para las empresas entonces pero bueno regresándome si es una opción es la comercialización, la comercializadora que igual siempre les pregunto es eh, tienen su negocio este cada cuándo va a ser la importación porque muchas veces aunque sea una sola vez la que vayas a importar te conviene más uh -huh. te conviene más porque es un pedimento a tu nombre entonces el contador va a batallar menos uh -huh. La otra sería eh, empresa nacional, empresa nacional eh, que importe cualquier producto igual, lo damos de alta en el padrón de importadores sale el pedimento a su nombre, paga el IVA que tenga que pagar, su si tiene que pagar este DTA o tiene que pagar el impuesto general de importación, se paga, pero ya sale a su nombre, nosotros lo vamos asesorando, okay. lo vamos dando ¿Ustedes le ayudan a darlo de alta en sí, el padrón? Sí, sí, igual, nosotros nos metemos ahora sí por, por Team Beware o por algo, y les ayudamos porque se requieren las fieles y hay que mm. entrar a la okay, página de y voy de a hacer, también hay otra pausa, antes de, antes de esa pausa este el padrón de importadores es decir si yo voy a importar algo tengo que decirle al SAT oye SAT sí, quiero claro. importar eh, zapatos o quiero importar chuchulucos verdad uh -huh. entonces ah okay te voy a dar de alta en la lista de los que importan chuchulucos y pues, tienes que cumplirme con general? estos requisitos Ajá. Porque hay requisitos para los que importan medicamentos, hay requisitos para los que importan otras cosas, ¿verdad? Sí. Y entonces, eso es darnos de alta en el padrón de importadores. Bueno, y ahorita seguimos con los requisitos después de esta otra pausa. Vamos a pausa. Okay. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.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 Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, nosotros somos los que hemos convertido a Yucatán en el estado más seguro de México. Además, Querétaro construye el primer auto superdeportivo ultraligero y Guanajuato construirá el primer avión 100% mexicano. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.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 Nuestras noticias 1300 AM La radio agrada Número uno en la frontera Continuamos en Solo Negocios Radio Gracias por escucharnos aquí estamos en Solo Negocios Radio como todos los lunes, ahora un lunes medio nublado, caluroso, pero medio nublado aquí dice que tenemos lluvia de intervalos no me ha tocado, pero en algunas zonas quizás y como siempre, gracias por estar aquí eh, con nosotros al pendiente, aquí estamos en eh, acuérdense que la grabación se queda en Facebook, ya sea en Solo Negocios Radio o también en el Facebook de Radio Mexicana o en Facebook de Conafi ahí nos van a, a poder este, escuchar nuevamente si si algo les interesa, mi nombre es Guillermo Soria y estoy aquí platicando con Georgina García de Agencia Aduanal GIA este, y estamos platicando de la importancia y de lo fácil que puede ser para las empresas, por muy pequeñas que sean, en hacer las cosas bien. Exacto. Se van a quitar muchos problemas, tanto legales como fiscales. Exacto, que ahorita es lo que más le gusta el SAT, andar sí. fiscalizando. Andar fiscaliz y, y como le estábamos platicando, este, las empresas ahora sí morales pueden importar, los ayudamos a sacar su padrón de importadores, si ya ellos importan algo sensible, que puede ser tela, que puede ser acero, que pueden ser otras... otras ahora sí otros productos, también les ayudamos a hacer el trámite ante el SAT, que es el padrón de, de importadores textil o también los ayudamos con el del acero entonces pues ahora sí realmente se ha, se ha crecido tanto lo que es el tema de aduanas que ya no es tan difícil como ¿Cuánto tiempo tarda? Por ejemplo yo llego hoy contigo ¿Sabes qué? Necesito importar este, unas playeras para mi negocio eh, ¿Cuánto tiempo tardaríamos en.? Eh, 15 días. 15 días. Más 15 o menos? días y tenemos toda la información que nos requiere el SAT. Okay. En, en lo que es el textil. En lo que es ahora sí los productos siderúrgicos, los productos acero y todo eso, sí nos tardamos un poquito más porque se les se le solicita el certificado de molde. me imagino que aquí se importa mucho ese tipo de cosas porque aquí hay muchas empresas de maquinados que trabajan con acero, aluminios, bronces todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sobre todo cuando viene a la importación definitiva la importación definitiva es que pagas todos los impuestos porque ahorita vamos a hablar de la maquila uh -huh. de lo que son las empresas IMEX aquí sí se pide un certificado de, de molino para poder importar ese, ese material ahora sí. Fuera de esos productos, ¿qué es lo que más importan los cuarenses? Um, o sea, vamos a hacer un poquito un lado la maquiladora, ¿eh? porque pues, sobre todo que, que ya es especial, es me lo importan, lo transforman, lo devuelven, etcétera, pero así para los negocios. Para los negocios. A mí me gusta mucho aquí, para que, que conozcas un poquito el programa, de hablarle a las medianas y pequeñas empresas. Porque las grandes empresas pues se acercan con su consultor, su abogado, su contador, y aquí muchos de quienes nos escuchan, que me, me lo han comentado, es pues son pequeños negocios, ¿verdad? Cosas que, ay, ¿a poco me tenía que dar de alta en el SAT? <risa> pero de repente, sí, no tan grave, pero sí, me, pre, me como, ah, platico algún tema, y me dicen, ay, no sabía yo que tenía que hacer eso, ¿verdad? Uh -huh. Que porque ellos no, no tienen un consultor, no o les da miedo preguntar, o sencillamente les digo, son hombres orquesta, que son el que abre y el que apaga la luz en la noche, entonces no les da tiempo de andar haciendo trámites. De estar informados. De, de estar informados ni nada, entonces, uh -huh. por eso me gusta a mí aterrizar esto, hacia lo hacia lo, imagínate los negocios más sencillos que tú te puedas imaginar. Eh, lo que son pantalones, playeras, chamarras, lo que son taladros, lo que son este, ahora sí, este, cajas de herramientas, tarimas, cajas de cartón. Eh, ¿Cosas de belleza, ropa? Eh, no, o sea, de no. belleza no, porque ahí ya requiere otros permisos. Okay. Entonces, igual que productos... Eh, de estos nutrición este de nutrición no no porque para ser persona física requieren lo que es el permiso de salud mm -hmm. entonces ya me ha tocado dos casos que piden algo por mensajería o en estas páginas de, de mercados de, de, mer de mercados y demás. Y, y demás y lo detienen en la aduana uh -huh lo detienen en la aduana y requieren de los servicios de un agente aduanal pero aparte de los servicios requiere de un permiso de salud uh -huh. entonces les va a salir más caro porque es para uso personal entonces les sale más caro sacar el permiso de salud ahí sí pero para uso personal pero pidió 10 botes de proteína Ajá, ¿no? sí, sí, para todo el año entonces uh -huh. sale más caro a lo mejor el permiso de salud que este que comprarlo aquí, que comprarlo aquí. Ahora, lo cierto es que a pesar de que desde que el libre comercio y todo esto que ahora muchos no les gusta, pero nos cambió la vida en México. Pues ya aquí conseguimos casi todo, pero aún así seguimos. Aquí, y más los que vivimos en frontera, dices es que ese sabor no me lo venden en México, nomás lo venden en Estados Unidos. No, pero Unidos. pero aguas, ¿eh? Porque ya el SAT está volteando a ver a los mercados libres. Uh -huh. Ya está empezando a ubicar las personas que, por ejemplo, son compradores este regulares de estos productos porque no están realmente 100% regulados. Uh -huh. Entonces, ya está volteando a ver el SAT a todos los pequeños consumidores cuántas veces a la semana, cuántas veces al mes, y los va a empezar a detectar. Uh -huh. Y ahí es donde va a empezar a fiscalizar. Sí, porque también luego pues dicen que son consumos personales propios. Pero no, pero no, son, no a, son para venta. Son para venta. Exacto. Entonces, ok, hablamos del yo soy persona física, pues me doy de alta como comercializadora o etcétera. Es más fácil. Y depende del producto que voy a importar. Sí, por eso siempre es importante. ¿Ya pensaron que quieren importar? Quiero importar. Por ejemplo, ya ya hablé que los productos estos de, de suplementos alimenticios, no. No, uh -huh. porque requieren permisos de salud. este Productos de belleza también requieren permisos. Entonces, no, no los y recomiendo. Y es que es algo ahorita que te comentaba. Que muchas veces las pequeñas negocios, inclusive me ha tocado grandes que no lo entienden, cualquier negocio que tenga que ver con, con la salud tiene que estar registrado en la Secretaría de Salud. Así es. Un gimnasio, una estética, los estilistas, las que ponen uñas… Este, la maquillista todos ellos todo. tienen que estar registrados en la Secretaría de Salud ¿verdad? pero pues como la Secretaría de Salud no tiene inspectores que anden revisando pues no lo hacen ¿verdad? hasta que se enfrentan con algún problema Exacto. y entonces ya, resulta ya sea en la que piel o que ya se les enfermó y ahí van al hospital los, los que dan investigan. este que sobadores o terapistas, este todo eso tienen que estar registrados en el Sí, sí, sí, salud, sí. Porque ¿no? pues es, es, es estar jugando con la salud. ¿verdad? Entonces, si no hay nada más valioso que la salud. Sí, entonces es igual, ¿no? Cuando tú vas a importar, ¿esos son padrones específicos? ¿O cómo se son, le llama? Son este no, padrones es, es ahora sí lo que pide el SAT. Y luego okay. permisos. Ahora sí son las dependencias, puede okay. ser un permiso de salud de la Secretaría de Salud, puede ser un permiso de Secretaría de Economía, puede ser un permiso de Sedena. Por ejemplo, hubo una una persona que quería importar de estas... ¿Luces? No, no, eh, las pistolas y las balas esas de, de, de pintura. pintura uh -huh. De pintura, necesitaba permiso de Sedena. Ah, sí, para las de pintura. ¿Las ah, paintball? las Paintball. Necesitaba no permiso sabía. de, de por, o al menos una carta que, exen, que, que exentara, exentara que no ese permiso. <risa> entonces, pues, Ahora. sí, sí, por Ajá. eso es tan importante primero verificar. Ok, entonces, vamos, seguimos así como que dejando los puntos claros. Primero hay que saber qué necesitamos Ajá. y acerca, antes de comprar. Antes de comprar, ¿por qué? Porque si no van a perder su dinero. Entonces, primero, este, quiero comprar más. esto tengo que preguntarme cada cuándo lo voy a importar, este, para qué lo voy a lo voy a importar, lo voy a vender, va a ser lo para voy a el usar. lo voy a usar, no más es para la familia, entonces ya una vez, ok, voy a hablar por teléfono a una agencia donal, igual hablen a la mía. ¿Y gente? su teléfono aquí, su correo Es contacto. 656 597 1007 Sí, sí, pues ya, sí, ya veniste. Sí, sí, de ya, ya, ¿verdad? Hay que hacer el comercial, comercial. Sí, entonces, háblenme y, y rápido clasifico la, la, la mercancía y vemos si requiere algún permiso o alguna regulación especial. Si no requiere permiso, igual, si no quieren este, eh, ahora sí, este, pues, Sacar este su padrón de importadores, pues lo importamos por medio de la comercializadora, que a lo mejor puede ser más rápido. Y que lo correcto es: esto quiero, yo te transfiero, tú lo Ajá, pagas y lo ya. La voy comercializadora a... hace, hace todo ese hace proceso. Todo. Cuando que... lo importas que tú te das de alta en el padrón directamente, obviamente ya tú lo no, puedes comprar. Ya, lo y compran. Has... Generalmente, pues es, son personas físicas con actividad empresarial que cuentan con una cuenta uh -huh. donde sale y entra ahora sí el dinero para ser fiscalizado, entonces pues ellos lo pueden comprar, nada más guarden su comprobante, eso es parte de lo que tenemos que sumarle al valor del pedimento para que paguen los impuestos y los contadores no tengan tanto no nos que la cabeza, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos, vamos bien, la persona moral tendrá que definir para qué va a usar lo que quiere importar, si es eh, para uso en sus instalaciones, si es equipo, si son activos fijos, de hecho tan importante es que cuando nosotros hacemos una declaración del IVA, uh -huh. nos dice, este, IVA acreditable o IVA que pagaste en nacional, y, y luego cuando pones el IVA eh, o importaciones, aunque son es, es el IVA pagado en aduana, te pregunta, es ¿lo vas a usar o es activo fijo? ¿Es mercancía o es activo fijo? Uh -huh. ¿sí? ¿O es bienes intangibles? Y ahorita si quieres tocamos el tema de los intangibles. Sí. Eh, eh, son intangibles este y nos los separa porque el SAT quiere determinar qué, cuánto importas como equipo, que no vas a vender, que no vas a gastar, que es equipo que, es que usas para transformar, para trabajar. Ah. En los intangibles siempre me ha llamado mucho la atención, ¿cómo bueno. importa un intangible si no va a cruzar el puente, un servicio, un este, este, ese tipo de cosas? O sea, vamos a suponer, yo quiero comprar un software. Hay que... Sí, hay que difícil. hacer la factura también Nos tiene que llegar una, Sí, hay que hacer factura hay que, ah, Y ahí a lo mejor si si si es un si vas a realizar un servicio ahora sí de un software O vas a realizar un servicio de arreglar una máquina Que hay veces que también importan la máquina para hacerle un servicio Y luego la vuelven a exportar y realmente lo que tú le cobras es el servicio el No servicio. le vas a cobrar mm -hmm. la, la máquina entonces, tienes que hacer una factura uh -huh. con CFDI, pero al extranjero, a tu cliente sí. extranjero. Aunque okay. es cuando tú, tú se, los, se los... le haces el servicio aquí, pues no. Pero se lo cobras en Estados Unidos, pues le tienes que hacer de todos modos una factura. Porque, por ejemplo, me topa ahorita que te toqué el tema del software, ¿no? Sabes que este software no lo consigo en México. Uh -huh. Un software de diseño muy especializado, de 3D o algo, y lo venden en Estados Unidos. Yo puedo hablar a, con mi... buscar por internet el proveedor en Estados Unidos y luego... ¿Comprar ese software, ese pasa por por aduana, por agente aduanal? No, no ¿verdad? Porque es un software, con, es. nada más con que documentemos que ese se compró y que es 100%. Ahí podríamos tener nada más a lo mejor quizás problemas de derechos de que ese software se eh, pueda eh, usar en México. Exacto, tienen que tener la licencia, tienen que tener uh -huh. algún documento donde les permitan utilizarlo. Ok, y si es una maquinaria que lleva un software, bueno, pues ya, entonces es, tú, ahí es Si es algo cual. que yo puedo... Este, tocar sí, de alguna ver, manera ajá. Se tienen que importar okay. Entonces lo que vamos a importar es los tangibles uh -huh. Se puede decir sí. Que dentro de la importación de los tangibles De lo que podemos, como dices, tocar Puede haber algunos servicios que tuviste O, o los incrementables, ya mencionamos eso Estamos resumiendo un poquito que, que se van a agregar al costo, que puede sí. ser desde un flete, un seguro, ahora, bodega. Sí, ahora hay que ver muchos de esos incrementables ya vienen en el costo, por eso es tan importante el término de facturación, sí. porque muchas, muchas, mucha de esa cadena de logística la absorbe el proveedor. Entonces, ¿qué va a pagar el importador y qué paga el el proveedor en el famoso invoice que nos da el proveedor no ahí ¿Qué viene me estás el término de facturación ya sea un next word un exw -E que generalmente son esos de que el proveedor te lo pone ahí en la puerta okay. y tú te encargas de pasar por el, por esa mercancía mandarla al puerto subirla al barco los seguros y lo que se vaya todo lo demás entonces tú Así. tendrás que documentar esos costos para poderlos sí. agregar al pedimento Exacto. como luego hay otro que es un dap que, que también hay que ver qué es, lo que se, qué es lo que paga el proveedor y qué paga el importador. Okay. Bueno, ya vamos a la última pausa y ahorita hacemos un resumen de todo esto. Ok. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 44 minutos. <risa>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 Nuestras noticias 1300 AM La radio hablada Número uno en la frontera Continuamos en Solo Negocios Radio nuevamente en el último segmento, gracias este Georgina, se nos está yendo el tiempo muy rápido, hay Ay, muchos sí. temas, yo creo que vamos a tener que, que hacer a lo mejor unas capsulitas o sí, algo que nos sí. estés enviando información. Sí, porque falta ver ahorita que lo que está de los vehículos, ya se va a acabar el decreto de, de, uh -huh. de la regularización, hay ¿Pero ahí los dejaron fuera ustedes? ¿O siempre sí pudieron? ¿Alcanzamos? Sí. ¿Sí? O, no, no, ¿alcanzamos de tiempo? Sí, tenemos 10 minutos más. Ok, el decreto el decreto este, salió el 19 de octubre del 2021, entonces todos los vehículos chocolate, porque esto es para los vehículos chocolates que ya están aquí, ya están aquí en territorio nacional para ser regularizados, hay mucha diferencia entre regularizar e importar. Uh -huh. Regularizar es una clave de pedimento A3, no es un, no es una clave de pedimento de vehículos entonces, regularizar es nada más en territorio nacional, porque muchas personas me preguntan, ay, ¿y me puedo ir al paso? No. No. no. De hecho, sa salió ahora sí un. Si te agarramos de regreso, te lo pueden quitar. No, deja tú de regreso, de ida. Que se les ocurra a los customs verificar el número de serie, a ellos les va a salir que no está, no está dado de baja en el Estados vehículo en Estados Unidos. Entonces, la multa es de mil a diez mil dólares. Ojo con eso. Entonces, a veces te va a salir más, más caro que el mismo vehículo. Entonces, es regularizado en México vehículos que ya habían estado, porque hay muchos muchas personas que están yendo a, a comprar, comprar vehículos? se los traen, se están fijando que el título tenga fecha anterior al 19 de octubre, y pues se puede importar. Ajá. Digo, se puede regularizar. Regularizar, es algo bien, algo bien importante. Precisamente el, el sábado estaba platicando ahí con la gente de mi oficina, porque una de mis colaboradores eh, in, regularizó con el decreto un carro y dice no, pues me costó y, y los otros dicen no, yo pagué más de 20 mil pesos, qué injusto. Pues digo, injusto, no. Mm. Al final de cuentas, ella regularizó su vehículo, trae placas, que eso es bien importante, y, su seguro y demás, este, pero no puede ir al paso. No dice, bueno, pues paso. ni pasaporte tengo. Bueno, ok, es una desventaja, pero por lo menos el vehículo va a estar eh. regularizado. Ajá. ¿Por qué? Porque en caso de algún siniestro porque también todos estos vehículos chocolates los utilizaban para para cosas que no se debían de hacer, robos, secuestros, este ilícitos, entonces pues ya está dentro ahora sí del repube, dentro del registro vehicular y ya saben quién lo trae. ahora la eso. mayoría de estos carros que ahorita ya le están sacando las placas nacionales, están yendo al sur del país, ¿verdad? O sea, muchos este. Sí, porque nada más fueron en ciertos estados y generalmente más los de la frontera. frontera. Entonces pues, dicen bueno, pues ya lo tengo, ya me lo llevo, ¿no? Y se van a desaparecer. Lo malo creo yo es que pues esto no viene a resolver el problema de raíz que al rato nos vamos a volver a empezar a llenar de carros, porque la importación sigue siendo cara, los impuestos son caros. Bueno, si se hace una importación normal, sí, todo sí. depende del, del tipo de, del año del vehículo. Del año del vehículo. Sí, y no todos los vehículos pueden Estas, ser importados. Pueden ser y demás, ¿no? Entonces, eh, yo, yo insisto en que la, la autoridad no ha entendido que lo que queremos es que abarate la importación legal todo de la de los fronterizos como antes o sea pues eh, los fronterizos todavía pueden existen, ser importados pero, pero sigue siendo alto pues ahorita así ah, más o menos un 2016 te estaría saliendo como en unos 25 mil pesos uh -huh. más o menos pues a lo mejor eso costó el carro mil <risa> dólares bueno un 2016 uh -huh. sí más o menos y, y, y nacionalizarlo nacionalizarlo si sale más caro, porque uh -huh. pues sería nada más frontera y la nacionalizada si sí estaría saliendo como hasta 40 mil pesos. Pero bueno, y tenemos que estar conscientes, ¿queremos traer carro? Nos pues debe, hay, hay, cuesta, que, sí, claro, que, hay que, sí, claro, hay que pagar no, impuestos. Nos hemos malacostumbrado a la facilidad de con, comprar un carro barato en Estados Unidos, un carro salvage que no puede circular ya en Estados Unidos. Ah, ahora ahorita con, con lo del decreto que quitaron a los agentes aduanales porque seis mil pesos era mucho Ajá. para mucha gente pues el único documento que le da la legalidad y estancia en el país es un pedimento ahorita con este decreto es que, que pagan muy po siguen pagando los impuestos de, del presidente este pues realmente es un censo Ajá. porque nada más les dan una constancia Okay. entonces, sí es, va a ser más difícil vender Por ejemplo, ese, si ese, ese vehículo, vehículo tiene un siniestro ya o... no se va a poder revisar es, eso fue lo que estuvimos analizando nosotros, porque nosotros estuvimos haciendo, ahora sí, y este regularización es con pedimento, porque a la hora de hacer la importación, o a la hora de hacer esa regularización en la primera etapa del decreto, nosotros hacíamos sí hacíamos el Carfax, Ajá. y ahí nos decía si había chocado, si se había incendiado, si se inundado. había inundado, entonces eso no los podíamos importar porque es para seguridad del, del, de ahora sí del que lo los está importando, entonces ahorita con esto del decreto ya no sabemos si es robado, ya no sabemos si si puede causar al, algún problema a la hora de un golpe y que pues fallezca la persona en dado caso, no así mucho entonces pues ya no ya no es esa seguridad. Oye, ¿Y las aseguradoras si ¿sí se los van a pagar? No. Sé. Quién sabe, ¿verdad? No porque como sé, no va sí, a haber un pedimento. Sí. No vas, que te, sea, Por ejemplo, si tú ahorita tienes un siniestro de tu vehículo que es importado, ¿ah? Y, y daño total. La aseguradora te pide el pedimento. Pues sí, una factura. Sí, y no vas a tener ni no factura va a haber ni pedimento. Ni factura ni pedimento. Entonces, quién sabe si se los puedan pagar. Ah, hay Entonces, que ver esa otra parte no, también, porque de nada más van a tener una constancia. Constancia. Pues qué, qué triste y qué bueno, porque al final de cuentas traen placas. Pero qué triste porque no es de manera completamente legal. Pues ahora sí lo que el, lo que pide el SAT, ¿verdad? Sí. Que es un pedimento o una factura y no Ajá. la hay ninguna de esas dos. Ok, bueno, entonces vamos a resumiendo porque ya estamos casi por terminar. Es debemos hacer, yo creo que entonces las empresas sobre todo aquí en la frontera todos, todos aquí podemos en la frontera, importar, todos podemos, todos importar, podemos importar, que se quiten esa, esa um, imagen de que ay no yo no puedo importar porque soy persona normal, no no sí pueden porque hay una comercializadora, ay no es que yo no puedo porque mi empresa es chiquita o algo, sí se puede Acérquense, acérquense a un agente aduanal, acérquense a nuestras oficinas y nosotros les damos la, las alternativas que tienen. Okay, por, y eso, la sugerencia es háganlo antes de comprar. De, ya visualizaste qué quieres, uh -huh. el proveedor, todo. ok, Ahora acércate con, con el agente aduanal, este. Le dices, quiero importar esto, lo voy a comprar en tal ciudad o en tal país, uh -huh. si es en Estados Unidos, si es fuera de Estados Unidos también se puede. ¿Cuánto voy a gastar? Uh -huh. Es más, les armamos toda la logística, o sea, antes de que lo compres, ok, es esto, no requiere permisos, ok, hay que contratar barco, o hay que contratar un, una mensajería, esto, chun, chun, chun, chun, y te hacemos más o menos una cotización. Oye, ahora me he tocado gente, ¿pueden importar de Alibaba? De lo de China, del DS, si ¿sí se puede? Sí, de de hecho, si llegan a, a las bodegas del paso, sí. Okay. Sí, lo estamos importando. O sea, lo tendrías que comprar con domicilio del paso, ¿no? De con, México? El, con la bodega. Nosotros tenemos bodega en el paso, este dan la dirección del paso, de la bodega, uh -huh. que nos ah. llegue ahí. Mi, en, en todas las, las plataformas les dan un ticket. Uh -huh. Podemos hacer, es, ese ticket lo podemos hacer en pedimento. Okay. Sí. sí, porque tengo un conocido por ahí que andaba buscando una vez escritorios. Le dije, pues yo vi estos muy padres ahí en el IBABA, ah, pero no sé. Después me enteré que trajo una… Un, remodeló toda su oficina uh -huh. este con, con un productor de allá chino, ¿verdad? Y dije, ¿y cómo le importa? Me hubieras dicho, yo quería una silla. Y le digo, pero no, pues ya ni modo, <risa> se me escapó. Sí. Entonces sí, sí se puede, sí, pero sí hay puede. que hacerlo, hay que planearlo. Hay que planearlo y ahora sí armar la logística, ¿verdad? Okay. Y los que hacen comentaba los pequeños restaurantes que importan regularmente, pues a lo mejor lo que tienen que ver es importar una vez por mes para no tener que estar pagando los permisos especiales bueno, porque sí, ahí sí te puede lo encarecer más, mucho el costo, ¿no? Sí, porque lo tienes que subir a. O sea, sí, a, a si lo comparamos sí a con, voy a traer 200 dólares de mercancía. Más o sea, lo que me gaste en la importada, sí, ¿verdad? Entonces, pues sí. a lo mejor ahí sí haces un montoncito o, Sí, o es tus evaluar, compras. o es evaluar qué me sale mejor si importarlo o comprarlo nacional. Ajá. Porque, por ejemplo, ahorita en Ciudad Juárez estamos viendo mucho lo de los proveedores locales. Ajá. Que también ahí tiene que ser, pues es una oportunidad para muchas personas, ¿verdad? Bueno, uh -huh. yo me dedico a comprarlo, a lo mejor junto a cuatro o cinco del mismo giro, y yo lo, lo compro, importa. lo importo y luego ya se los voy vendiendo de uh -huh. poquito y te ahorras la vuelta al paso. No, ¿verdad? o se o sea, juntan todos, nada más que uno sea el importador uh -huh. o, o por comercializadora y que sean varios, pero pues que uno ¿Qué Esas adelantara? son las ventajas ahí, luego de las redes sociales y empresariales, ¿verdad? Que a veces no somos competencia luego... Sí, seremos competencia del mostrador para enfrente, pero de administrativamente podemos unirnos Exacto. y tener ventajas en, en los negocios del mismo giro, ¿no? Y una de esas puede ser eso, ¿eh? eso. Oye, pues nos, nos distribuimos el costo de la importación y nos sale más barato a todos Exacto, y, y podemos legal. importar más seguido. Y es algo que tenemos que entender, o sea, primero y se los digo mucho a mis clientes, como empecé el programa, una cosa es que esté legal en el país y otra cosa es que sea deducible. Ajá. ¿Sí? Y y créanme que es más barato que pagar por que no lo cruce por alguien, la o, o arriesgarnos porque si nos arriesgamos no y, y luego todavía Guillermo acuérdense que si no tienen la legal estancia te quitan la mercancía entonces estás perdiendo ahora sí pues todo tu negocio y no nada más te quitan la mercancía hay una multa del 70 al 100% sobre el valor de la, la mercancía. mercancía y el vehículo en ¿no? el que lo traes y el vehículo te lo confiscan sabes que eso pasó mm. mucho cuando fue lo del COVID que estuvieron trayendo eh, tanques de oxígeno uh -huh. y estaban utilizando a jóvenes y se los traían en los vehículos, les confiscaban los tanques o esos de, de oxígeno y confiscaban el, el vehículo. vehículo porque traían, no era para para consumo propio, se estaban ah. trayendo de cinco a seis equipos uh -huh. y fueron confiscados, más aparte la multa del 70 al 100%. Entonces sí he conocido gente que les ha salido un dineral por algo que dices, no, no valía la pena, ¿verdad? Exacto. Y a Falió veces entonces caro. es el desconocimiento y como lo mencionamos aquí siempre, el desconocer las leyes, pues no nos exime de ellas. De no cumplirlas. Hay hay que cumplirlas, hay que conocernos, hay que acercarnos. Así como les digo, tienen que tener un contador, tienen que tener un abogado para lo laboral, el contador no es abogado laboral y el contador tampoco es agente aduanal. El contador registra lo que importaron, pero créanme que no es experto en impuestos, en trámites, en permisos, o sea, son muchas dependencias las que se pueden involucrar en una importación, no, Así dependiendo de, del tipo de, de mercancía que uh -huh. vas a importar, pero lo único que va a hacer el contador es decirte, pues sí, si cumples con los requisitos o sea, para que sea mi, deducible ¿sí? o no. ¿verdad? Pero no quiere decir que tenga la legal estancia en el Exactamente. país. Exactamente. Entonces hay que cuidarlo porque acuérdense que también pueden caer en la parte del artículo famoso artículo 69 de, ah, sí, de, sí. de que la de que estamos Listado. este uh -huh, de que es operaciones inexistentes, ¿no? cuando no tenemos todo y ahora más, ¿no? porque es, es el dentro de tu, ahora sí actividad preponderante Ajá, sí, pues con esto nos, nos despedimos, Regina, muchas gracias por acompañarnos espero que podamos hacer algo, a lo mejor algunas cápsulas, algo y para que nuestros eh, radioescuchas nos estén, estén enterados de esto, gracias por estar con nosotros, no, ya gracias a, a, a ti Guillermo, no, nos carlos, retiramos y recuerden, esto no es personal son solo negocios, nos vemos la próxima semana hasta luego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 Radio Mexicana, nuestras noticias.